Eres peligrosa, ya eso no sé. Yeah, yeah. Pero así me encanta, me levas bebé. Yeah, yeah. Que tú eres peligrosa, ya eso no sé. Yeah, yeah. Pero así me encantas, me levas bebé. Yeah, yeah. Yo quiero a tu burrito como Marza Homero. Y por más que lo que hacen ya lo estoy primero en comerte toda, toda. Y eso fue en tu alcoba, oh, ah, Qué rico esto contigo. Yeah.